¿Qué tal amigos del semanario Gaudium? Sean bienvenidos a Otro Café en Gaudium. Aquí está conmigo Francisco Ramírez de nuevo en esta cita. Hola Gabriel, hola amigos. Muy buen sábado, muy buena tarde. Qué bueno que nos acompañan ahora otra vez en un café en Gaudium, pero ahora no estamos en la oficina de Gaudium, estamos en una oficina de juntas en general de aquí del Obispado, donde a veces ustedes pueden ver esta locación cuando hay ruedas de prensa con el arzobispo Fonso Cortés, es aquí el lugar, entonces vamos a ir empezando a recorrer así la curia para que ustedes la vayan conociendo. Vamos a empezar a dar pequeños paseos. <risa> esta semana nuestra edición del Semanario Gaudium, como saben ustedes, octubre es el mes del Santo Rosario. Aquí está presente nuestra portada, y, indudablemente, como cada año, vamos a vivir el Rosario viviente. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, que Así la es. pandemia, pues sí existe la pandemia, pero la pandemia no derrotó la fe. Así y es. la modernidad eh, se encuentra al servicio de, de la misma fe. Ajá. Entonces, esta edición del, del Rosario viviente, la 66, va, va a ser transmitida mediante redes sociales. Así es, a ver. En esta edición, contamos con un reportaje en el que narramos la historia del primer rosario viviente que se vivió en León, que esto ocurrió en 1954. Amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en un café en Gaudium. Esta semana me tocó ir a visualizar los preparativos de la logística del próximo rosario viviente. Tenemos ya 66 años que se realiza en León esta tradición, que ya es algo muy, muy de León, de la ciudad muy identitario. Creado el 8 de mayo de 1954 por el padre Roberto Guerra, un sacerdote jesuita que entonces era el encargado del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. El padre eh, planeó esta tradición como una manera catequética de llegar a las familias y eh, de ocasionar que en las familias se rezara diariamente el santo rosario. Eh, por años se ha permanecido la tradición, murió el padre Roberto Guerra otros sacerdotes jesuitas, entre ellos el recordado padre Cermeño, lo tomaron, y después eh, padres diocesanos, el entrañable padre eh, José de la Torre, el padre Jesús Reyes, y actualmente lo está organizando el padre Roberto Guerrero. Esta tradición eh, conjunta el trabajo no solo de la iglesia, sino de colegios católicos y de muchas otras personas, y eso es lo que lo hace importante y que le dé un peso todavía más específico y mucha más importancia para lo que es nuestra iglesia en León. Es importante remarcar que si bien se va a vivir el rosario viviente y que si bien el lunes pasado ya también pasamos a semáforo amarillo por lo del COVID, tenemos que seguir manteniendo los limititos de sana distancia. Pancho, tú no sé cómo has visto a la, a la gente en la calle referente a esto. Bien, pues sí, Gabriel, miren, a todas las personas que nos escuchan, una cosa que hay que tener en cuenta el virus no se ha ido, no, no. el virus sigue aquí con nosotros, el virus todavía sigue contagiándose con personas y lamentablemente muchas personas siguen muriendo. ¿sí? Entonces, el hecho de que nuestras autoridades hayan cambiado de naranja a amarillo solamente es para liberar un poquito más algunos temas industriales, algunos temas comerciales, pero el virus está ahí. Entonces, también ya de parte de muchos ciudadanos, ...pues ya tenemos una mayor conciencia de esta realidad... ...ya yo pienso que ya son pocos los que piensan que no existe... ...y en ese sentido, bueno, la recomendación de las autoridades sanitarias es... ...que estamos en amarillo, pero sigamos siendo muy prudentes... ...con el uso del cubrebocas, con el lavado frecuente de manos... ...con la sana distancia, con evitar aglomeraciones en espacios cerrados... Y eso es lo que nos va a llevar a poco a poco ir normalizando esta manera de, de vivir esta pandemia que pues ha llegado de momento para quedarse y mientras no haya una vacuna, pues todavía vamos a tener que seguir con el uso del cubrebocas, ¿sí? con el lavado de manos y la sana distancia, entonces no nos relajemos. Ese es el mensaje que han dado las autoridades a través de los diferentes medios. No nos relajemos y sigamos siendo cuidadosos con el uso del cubrebocas, con el lavado de manos y con la sana distancia, Gabriel. Sí, y es que tenemos que tener en cuenta que pocas tragedias en el mundo le entregan la solución en las manos al ciudadano. Así es. Y en este caso del coronavirus, sí la solución está en nuestras manos. ¿Qué ahorita decías todos los lineamientos, todas las recomendaciones de salubridad uh -huh. para erradicar el virus, controlarlo pero también no, no relajarnos, yo creo que no voy a ser el único que en su momento cuando pasamos a amarillo uh -huh. ya hemos visto que los vecinos empiezan a apuntar, ya hacen la carne asada ya empiezan a salir eso más es. y eso es algo que se debe de evitar uh -huh. una cosa que a mí me gustaría mucho recordarles es que no es solo por uno mismo, no es un cuidado uh -huh. individual uh -huh. o sea, el hecho de que uno se restrinja o se cubre bocas tenga cuidados personales, es por la salud de todos, la salud del vecino, de tu familia, hasta de una persona que no conoces, porque en el transporte público, tú ya pudiste haber contagiado a alguien que ni la debía ni la tenía. Así es. Así que vamos a seguir, les invitamos a que continúen teniendo las, las medidas necesarias y que juntos vamos a acabar con este virus, no sé cuándo, pero hay que seguir en la lucha. Pero algún día, algún día. Algún día. <risa> <risa> y es justamente por eso que les queremos invitar a que, justo hablando ahorita del Rosario Viviente, se mantengan al pendiente y sean partícipes del Rosario Viviente a través de nuestras redes sociales. Uh -huh. Pancho, Así es. Bien. Miren, amigos, al igual que la Marcha Juvenil Virtual, ahora, por primera vez, todos vamos a presenciar el primer Rosario Viviente, pero a través de las redes sociales. Entonces, estén al pendiente tanto de las páginas de Gaudium páginas digitales como en Instagram Seminario.Gaudium en Facebook Gaudium Seminario y en Twitter como Gaudium así como en la página oficial de Gaudium.codipacleon.org además también de las redes sociales de Radio Cristo Rey y del Alquileres de León ahí vamos nosotros a transmitirles esta vez hasta la comunidad de sus hogares el rezo del Santo Rosario en León que es una tradición ya de más de 60 años y que ahora, pues en este contexto de pandemia, pues se nos va a presentar la oportunidad a esta generación y en este año de vivirlo a, a través de las redes sociales. Yo pienso que es una oportunidad pues única de momento y esperemos que sea también eh, una sola vez y que no sea cada ah, año, porque pues sí es una, ya es una tradición muy bella del de, de, de acudir a, a, al rezo de Santo Rosario en vivo, Miles y miles de leoneses. Sí. Entonces no se les olvide y no se lo pierdan el 25 de octubre a partir de las 7 pm en nuestras redes sociales del Seminario Gaudin, Radio Cristo Rey y la Arquidiócesis de León. Así es. Para León es tremendamente importante el Rosario Viviente como un símbolo de identidad. Eh, no se realiza en ninguna otra parte de la República, aunque tenemos conocimiento que por ejemplo el, el arzobispo Ulises Macías lo llevó a las diócesis eh, que presidió. Tenemos que recordar que él es leonés, eh, pero es algo que nos une, que, eh, que nos ayuda a reconocernos como católicos, como orgullosos católicos, porque eh, pues lo presenciamos en un lugar de alguna manera público, el Estadio León, que también es, eh, tiene su importancia como símbolo identitario de la comunidad, por otro lado, es la oportunidad de salir al público, expresarnos como católicos sin vergüenza. Y eh, finalmente, pues el hecho de que durante todo un año esas personas están comprometidas a hacer oración por el resto de sus hermanos católicos. Por los que fueron al Rosario y por los que no fueron. Pero esa es, ese oración comunitaria yo pienso que es algo que se tiene que destacar. Ahora, pánchate, sabemos que los, las costumbres cambian, pasa el tiempo y se nos olvida para qué eran las cosas originalmente Así y se deforman es. o se modernizan. Y una de las cosas que yo he visto, y tú me vas a poder dar tu opinión <risa> más entera porque tú conoces todo esto, es cómo se hace el, es el uso del Santo Rosario. Por ejemplo, ¿quién no lo ha visto colgado en el, en el parabrisas del coche? Ya hoy en Así día es. se comercializa mucho, hay... Este, pulseras, lo venden como collares y muchísimos usos que se le dan que no son los pues, para lo que está destinado propiamente el rosario Así por ejemplo es. leía yo hace unas horas antes de, de hacer el programa es que hay un una recomendación extraña que hay en internet no la hagan por salud no la hagan es que recomiendan que reces el rosario un día le arrancas una cuenta, una cuenta y te la comes Ajá. y regresas al siguiente día y te comes otra cuenta. ¿Con qué fin decías? Supuestamente esto era, pues para que recibieras más beneficios de haber rezado el rosario. Así es. ¿Sí? Bien, <ríe> es que nos estamos riendo porque hace rato antes de entrar a, a, a, al programa, estábamos platicando algunos usos que se les dan y que poco a poco va deformando lo que es precisamente la, la devoción original del santo rosario. Entonces, eh, nos da la risa algunos usos que les dan, ¿no? Que los usan como artículos de estéticos, ¿no? Y aquí los traen colgados, que lo traen aquí también en la mano, algunas, algunas decenas, o a veces hasta en el pie. El sí. tema es, inclusive, eh, eh, Gabriel, en alguna ocasión eh, me regalaron uno que tenía una alteración en las cuentas, que no eran 10, sí. sino eran 7, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, estimados. Eh, personas que nos escuchan, porque a veces podemos estar haciendo de manera incorrecta el uso del Santo Rosario. Nada más recordar también lo que siempre nos invita a la Iglesia y lo que nos invitan este, nuestros sacerdotes, no a que siempre veamos el Rosario como un medio sí para estar precisamente en, en un encuentro con María que nos conduce a Cristo. Y la auténtica devoción a la Virgen María es imitar sus virtudes, es imitar sus cualidades que ella vivió, y en ese sentido, pues también nos debe de invitar a profundizar en la palabra, y, pero a veces hay que tener cuidado porque a veces le damos un trato fetichista al, al, al, al rosario, ¿sí? en el sentido de que pensamos que el puro elemento material uh -huh. es suficiente y, y de veras. Hay personas que se pelean porque dicen No, es que mi, mi rosario es de piedras de no sé dónde No, es que el mío es de piedras de Marte No, es que el mío es de piedras de no sé qué No, es que el mío tiene una cruz Que tiene esta forma y es muy milagrosa Y entonces vamos pensando Y eso se refiere al tema del fetichismo Que es el, el, el, el objeto El que es el que hace la obra y hace el milagro No, es un instrumento para nosotros Entrar en oración Y acuérdense siempre que la devoción mariana, el rezo del santo rosario, es una tesala para entrar en contacto con Dios y también para acercarnos a los sacramentos. También hay una cosa que también se nos recalcan algunos sacerdotes, y que una vez aquí lo, lo quiero aprovechar, no siempre tenemos que estar rezando el rosario, porque hay una práctica que luego a veces hacen, de que van a misa y en lugar de poner atención a la, a la palabra, eh, cuando se proclama pues empiezan a rezar el rosario ¿no? y en todo momento lo quieren estar rezando en misa. Bueno, pues esa es una práctica inadecuada porque la Eucaristía es lo máximo que tenemos como, como, pues bueno, como iglesia y entonces pues sí, el rezo del rosario sí es muy bueno, muy virtuoso y demás, pero a veces podemos cometer esas exageraciones. Entonces, nada más, eh, inclusive miren, hasta algunos padres que cuando yo estaba en el seminario nos recomendaban que inclusive hasta con las manos, o sea, si no tienes el elemento, el, el rosario propiamente el objeto, pues con tus dedos, por eso tenemos 10 diez, diez dedos para ir ahí llevando las cuentas, y pues en todo momento podemos eh, estar recurriendo a María para que interceda por nosotros y para que pues, nos ayude en el tema de luchar contra la tentación y vencer el pecado. Sí, y es que sobre todo tener en cuenta que esto no es... Y lo voy a poner así y les va a dar risa, pero esto no es como luchar contra los vampiros. Exactamente. En las películas del de los vampiros, tú, el protagonista saca el crucifijo uh -huh. y no dice nada. Lo único que hace es mostrárselo así y ya el vampiro se, se asustó y corrió, así es. pero tú lo acabas de señalar mucho, no es solo tenerlo, no es solo colgarlo en la mejor pared de tu casa, así es. porque tienes que poner de tu parte, y cuál es nuestra parte, rezar con verdadera así devoción, es. Así entender es. lo que estamos rezando, uh -huh. que muchas veces pasa y nos pasa de niños, ¿no? así y es. que tal vez de niños es comprensible, uh -huh. porque tú escuchas que lo están repitiendo y tú de niño no lo comprendes, pero ya de adultos tenemos que poder comprenderlo, así es, ¿Sí? Muy bien, sí, tienes razón en ese sentido, pues bueno, eh, me imagino que el rosario es de las oraciones más difundidas dentro del catolicismo, es de las oraciones que yo creo que todos tenemos, como bien decías, un recuerdo de la infancia, yo recuerdo mucho eh, con, con mi abuelo eh, materno, recuerdo mucho a mis papás, también nos ponían a rezar y y era condición para ¿no? rezarlo y todavía sigue estando vigente, ¿no? sigue estando vigente, pero sobre todo exige de nosotros pues hacerlo con conciencia y hacerlo con mucha devoción y mucho amor. Así es, y pasando a otro tema o re regresando un poquito al rosario viviente, sabemos que este rosario nos va a causar un poco de nostalgia, porque muchas personas hemos tenido la oportunidad de estar en el estadio cuando se realiza el Rosario Viviente. Así es. Y para traerles un poco más de nostalgia, Chuy nos hizo el favor de elegir unas fotografías que nos va a compartir brevemente con ustedes sobre Rosarios Pen Vivientes de años pasados. El día de hoy me gustaría hacer eh, referencia a estas dos fotos que me gustan muchísimo. La primera es una panorámica que me tocó tomar desde las tribunas donde está el, el marcador. Eh, y ya se ve encendido todo el rosario, pero alcanzamos a visualizar a toda la comunidad con sus velas y, y es muy, me gustó a mí mucho en el momento de tomarla son oportunidades que obviamente yo no construyo, ningún fotógrafo tendría la capacidad de, de construir convencer eh, a tantas personas de que se si unan en oración, que levanten sus velas y que estén todas juntas entonces me da la oportunidad a mí como de imágenes, de llegar descubrir esto y volverme un testigo de lo que está sucediendo, y es un momento muy poderoso, en cuanto están levantando sus velas todos haciendo la promesa, diciendo sí me comprometo, y el lente del fotógrafo eh, captando o sea, es un segundo, es una fracción de segundo, pero en ese momento podemos captar eso que sucede y dejarlo como un testimonio para la eternidad esa primera foto. Por otro lado, eh, pues obviamente no puede uno dejar de voltear hacia la tribuna, ver a las personas, y esa es la segunda foto que les estoy compartiendo ahorita, y eh, constatar en sus ojos esa expresión de fe. Mirar en cada una de las pupilas, no solo el brillo de las velas, sino el brillo de esa fe que se expresa y que dice hoy, hoy sí, eh, quiero decir que quiero a María, que quiero a Jesús y que me comprometo a hacer esta oración. Eh, enlaza de alguna manera con mis anteriores reflexiones, pero creo que era importante que lo conocieran todos ustedes. Amigos, es un placer, Gabriel Panchote. Muchas gracias, un honor. Eh, la semana pasada ya tuvimos el apoyo de algunas estrellas. Eh, les recordamos que nos sigan apoyando. Para nosotros es tremendamente importante para poder continuar con nuestra labor de comunicadores para llevarlos este mensaje católico, este gozo de la semana, que nos apoyen eh, de esta manera, que obviamente se traduce en, en un bienestar económico para el semanario, pero también que nos lean, que se den la oportunidad de adquirir su semanario, ya sea en línea o ya sea de manera impresa, y su retroalimentación es muy importante. Eh, por mensajes privados nos han hecho comentarios, esta semana les va a gustar eh, la portada. Muchas gracias a Estefanía y a su familia que nos apoyó como modelo y nos abrieron generosamente las puertas de su hogar para platicar del rosario. Créanme que les va a gustar. Panchote Gabriel, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana para tomarnos otro café en Gaudí. Asimismo, les invitamos a todos los que nos están viendo a que también nos compartan, Gabriel, algunas fotos que ustedes hayan sacado en Rosarios Pasados. Aquí debajo del programa, por favor, compártenos tu foto, tu, a lo mejor del año pasado, de, de años pasados, porque pues es una vivencia única. Recuerdo que en algunas parroquias de fuera de la Ciudad de León se organizan para venir en camiones. Entonces, de donde seas, inclusive si ya no eres aquí vecino de, de esta diócesis, pero tuviste la oportunidad de ir al, al resto del Santo Rosario, al estadio, pues compártenos tu foto aquí debajo en el programa. Así es amigos, y esto ha sido todo por esta semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recordarles que pueden descargar su versión digital del Semanario de Gaudium en www.gaudium.codipacleon.org y pedirles el favor que nos den like, nos ayuden a compartir y si nos pueden hacer el favor de, de regalarnos estrellas, que eso nos ayuda mucho para seguir con esta tarea evangelizadora. Panchote, algo ah. que quieras decirles, pues simplemente agradecerles otra vez eh, el valor de su atención, lo único que dice Gabriel, unas estrellas y recordarles como cada semana que su Semanario Gaudium lo pueden encontrar en los puestos de revistas en sus parroquias y para quienes nos ven en Europa, en Asia en África, en Estados Unidos, lo pueden descargar por 10 pesitos mexicanos en la página Codipac la, perdón, Gaudium. Y ya lo saben, como siempre, usen cubrebocas, protéjanse en ustedes y protejan a los que más quieran. Nos vemos. Hasta luego.